Ciudades. pero no todas la idea es concentrar los recursos las personas que investigan en unas pocas instituciones universidades y que otras universidades se dediquen a otras cosas por ejemplo a formar profesionales y etc. Este, reitero, no estoy haciendo de esto una crítica sino simplemente es tornar a a lo que nos es familiar pensar que no es obvio que las cosas sean así y ante última eh, diapositiva algunas cosas que nos hacen más a, a nuestra educación física como por ejemplo delimitación de un campo de saber específico de la educación física versus diversificación del conocimiento y del campo profesional ¿Qué, qué, qué? quiero ponerle en sí, interrogación a esto es eh, al menos desde que yo llegué hace un año y algo al, al país, he leído en varios textos de colegas, varios incluso eh, programas de, de unidades curriculares, que es como que en los últimos años se ha ido consolidando un campo específico de la educación física. Eh, admito que mi percepción es completamente la contraria. O sea,. Me, mi percepción es que lo que es esto de la educación física camina hacia una cada vez mayor <coughs> diversificación tanto en el campo del conocimiento como en el campo profesional como en el campo de la formación entonces acá la pregunta es si esto digo sería, es realmente una descripción que estamos viendo o es algo que como la expresión de un deseo en, en mi experiencia y en otros lados diría que no es lo que está pasando, es que no, hay, no está viendo, no, no, no estamos caminando una cada vez conformación de un campo académico propio. Creo que ayer en la, en la presentación, en la última en el comentario de Jiménez, creo que eh, mencionó algo, me parece que iba un poco en, en esta dirección. Es más, en esto, o sea, al ver las distintas prácticas eh, cuando vemos de repente lo que es, no sé, eh, educación física escolar, el deporte competitivo, la educación física relacionada, no sé, al fitness, o a la salud, o a, a la recreación, cuando pensamos los valores y objetivos orientadores de ese tipo de prácticas, sería hasta cuestionable, podríamos pensar, si realmente es posible mantener la unidad de la formación en la educación física. Eh, si vemos por ejemplo y tomamos como ejemplo no, no sé, la medicina la medicina a pesar de que ha, ha incorporado cada vez nuevos campos ha mantenido su unión, es la medicina si vemos otras áreas como por ejemplo las ingenierías es, a, a, a, a, se ha venido diversificando a través de tipo como un árbol o se vez a ramas y cada vez más ingenierías y algunas incluso salen de una facultad e ingresan a otras entonces la pregunta sería, ¿será que la educación física o con, esos, con la diversidad de valores y objetivos orientadores de las distintas prácticas, es posible mantener la unidad de la educación física en el futuro? Lo mismo, en algunos países eh, se está diversificando, no se está manteniendo la, la unidad. Esto del problema epistemológico de la educación física, eh, la pregunta es, ¿existe un problema epistemológico particular de la educación física. Desde que yo soy estudiante, se, viene, se habla de, de, del problema epistemológico de la educación física, mi pregunta sería si existe un, realmente, un real problema epistemológico particular de la educación física. Eh, admito que no, no, no, no Es más es carreras disciplinares versus carreras profesionalizantes. Eh, es decir, o sea, la, la educación física como el trabajo social y como han ingresado en forma relativamente reciente a la universidad. Creo que existen diferencias marcadas, o sea, si bien cada, cada carrera o cada campo profesional tiene sus particularidades, quizás sí se puedan... Eh, en, en cuestión de objetivos objetivos orientadores eh, lo que son las carreras profesionalizantes y las carreras más disciplinarias digamos, bioquímica o, bueno, o en la parte de ciencias sociales o lo que es la educación física el trabajo social o, o lo que sería cualquier otro profesorado que si bien en el caso de Uruguay no está dentro de una universidad en ese sentido o sea, en, la, en las diferencias entre eh, su, sus objetivos también sería... Preguntarse el rol de la investigación y la extensión en unas y otras. ¿Será que la investigación tiene que tener el mismo peso en, en una carrera profesional que en una carrera, digamos, más de disciplinar? Es la pregunta. O, o similar, rol de la investigación en el grado y en el posgrado. En, en el caso de, de, de ISEF hemos decidido, por, un, por ejemplo, un trabajo final, una oficina final, que se haga una investigación. La pregunta es, ¿será que es la, ¿Es ese el modelo que debemos seguir? ¿No podría haber otro proyecto de intervención, monografías o de repente pasantías o informes? Hay, hay varios modelos. La pregunta es de repente, ¿es ese el modelo que tenemos que seguir? Eh, en, lo, en lo personal. Dos. Capaz de exagerar un poquito. Creo que la, la investigación, no la preparación para, para el sentido de los, las herramientas de los conocimientos de lo que significa investigación, pero investigar en el grado, la pregunta será si no será una pérdida de tiempo. Sé que, que, que es, eh. será que todos debemos desempeñar las tres funciones o sea, independientemente que, que estemos de acuerdo que de repente la universidad o cada servicio, cada facultad o cada departamento de repente tenga que de, de, de desempeñar las tres funciones la pregunta sería si, en el caso de cada uno de nosotros de repente nos, nos, nos, nos toca más a los docentes si todos debemos desempeñar las tres funciones o de repente no podría ser otro camino de estrategia que la institución o que el departamento sí eh, participe en las tres funciones pero no necesariamente eh, cada uno de los, de los docentes, en ese sentido aquí es, eh, en el caso de, de nosotros los docentes o los estudiantes van a ser futuros docentes también tal vez sea una, una cuestión más de, de personal o, o de identidad si, somos, o queremos ser, o nos consideramos docentes que investigan o investigadores que hacen docencia. Creo que no es un juego de palabras, sino que, es, que hay muchas cosas tras eso. Entendiendo que además, o sea, docentes no es simplemente dar clases, investigador no es simplemente publicar papers, es mucho más que eso, pero sí, de repente, nuestro papel, nuestra identidad, o, o lo que consideramos más, no sé, nos identifica más, es de repente el ser docente o el ser investigador y lo último de esta parte de acá ya, ya estoy, estoy cerrando es en el caso del plan de estudios de Licef, no lo que sería en, en alemán el, el de las, lo que sería las ciencias humanas versus las ciencias naturales en lo personal veo, eh, o, o la, lo que quisiera plantear más como una pregunta más que, más que una apreciación personal, es si no habrá un, un desequilibrio demasiado acentuado y en este caso para el lado de las ciencias humanas, o sea sin negar la, la enorme importancia que tienen las ciencias humanas, la pregunta es si no estará un poco por demás desequilibrado. Yo no digo esto en el sentido de, de repente, pensando simplemente en el tema práctico, pragmático de la preparación para el campo profesional y tampoco, de repente, porque temas de entrenamiento, de la fisiología, que, o sea, que, que tengo particular interés y, bueno, a veces uno capaz que tiende a, a llevar el agua para su molino, que por entonces... Se... No, creo que es pensando en, en el tiempo que estamos atravesando, el tipo histórico que estamos atravesando, siglo XXI con los adelantos o conocimientos en el campo de la biología molecular, de, de las neurociencias, en el campo de la informática, eh, si es posible llegar a entender lo que está pasando en el mundo actual, las cosas que van a seguir pasando si no tenemos un mínimo conocimiento de esas, de esas cosas que están pasando. Si podemos llegar a entender el mundo y si podemos prepararnos porque los que estudian ahora van a estar trabajando de aquí a pocos años y quizás en 20, 30 años eh, va un poquito más, más por ahí y termino o sea, es para decir la idea es, eh, es eso es, es tornar ajeno a lo que nos es estudiamos ¿no? es, quizás eh, pensaba colocarlo más en forma de pregunta quizás eh, afirmé más que coloqué preguntas pero la idea es esa idea de, de cuestionar o de otra forma, una forma de hacer esto es de alguna forma es mirarlo desde otra perspectiva o ir un poco contra la corriente creo que eh, la crítica, la reflexión, la diversidad de opiniones me parecen cosas eh, importantes y, y saludables en instituciones y sociedades democráticas y me parece que es interesante simular el diálogo, la reflexión, la crítica, eh, aunque eh, admito que esa crítica a veces puede tener resistencias, y solo espero que si, la, si aparecen resistencias sean un poco más amigables de las que, la que aparecen ahí. Este, muchas gracias. Gracias. Y, y para mostrar que, que puede uno, eh, uno casarse y ser feliz también, ¿no? Por, por, la, por, la, por la parte del principio. <risa> <risa> Bien. Bien. Eh, ahora vamos a pasar la palabra, voy a presentar primero a uno de los invitados Y pasarle la palabra, luego al segundo pasarle la palabra Y después la de idea es, es eh, abrir a, a, a, a diálogo okay, okay. Entonces presento a Shailson Bassani A la izquierda de ustedes es licenciado en Educación Física por la Universidad Federal de Santa Catarina doctor en Educación también por la Universidad Federal de Santa Catarina docente del Departamento de Educación Física y docente del Programa de posgrado en Educación también de la Universidad Federal de Santa Catarina vicecoordinador del Núcleo de Estudios y Pesquisas en Educación y Sociedad Contemporánea también por la misma universidad y por la CNPq y bueno, basta eh, eh, experiencia en investigación y enseñanza en las áreas de educación y de educación física con énfasis en fundamentos de la educación y de la educación física entonces ahora Jason, la palabra Gracias, buenas noches a todos y a todas eh, eh, gustaría de agradecer la organización del evento por la invitación y por la posibilidad de compartir esta noche con ustedes y con los colegas de la mesa eh, quería pedirles licencia para poder hablar en portugués porque se trata acá sobre todo de una de una tentativa de articular el pensamiento en el tiempo ¿no? nosotros tenemos un límite de tiempo para hablar y me siento más cómodo hacerlo en portugués incluso hice un par de apuntes y de notas acá que están tanto en castellano como en portugués espero no me confundir tanto y si tienen duda sobre sobre lo que hablo por favor me, me contesten que yo intentaré decir de otra manera para que possamos nos eh, entender ¿sí? ¿está bien? entonces ahora cambio el chip y paso a hablar en portugués Bom, a primeira o primeiro ponto que eu gostaria de salientar é a dificuldade proposta para essa tarefa para nós aqui na mesa hoje. Falar sobre e articular num tempo relativamente curto tantas coisas. Né? Construção acadêmica, investigação, extensão, ensino, educação e treinamento. Por isso, minha estratégia foi eleger é, três desafios que considero relevantes, certamente haveria outros. É, eu mesmo gostaria de poder falar sobre um mais, né, que é sobre a relação entre ciência e política, que está no debate a gente possa retomar isso, e que eu considero que são desafios importantes para a construção acadêmica é, do campo da educação física. Eu, os, os desafios que eu elegi eu nomeei da seguinte maneira, intervenção profissional como critério de identidade da educação física, relação teoria e prática e, novamente, o problema da identidade do campo de educação física. Haveria, como eu disse, um quarto desafio, a relação ciência e política, mas por uma questão de tempo eu vou me restringir aos três primeiros. Sobre esses desafios farei assertivas e perguntas tomando como ponto de partida a minha percepção, mas também de outros autores, sobre o processo de desenvolvimento acadêmico do campo da educação física no Brasil e minha própria experiência como professor, investigador e treinador. Passo então diretamente ao primeiro desafio. Intervenção profissional como critério de identidade da educação física. Estão podendo compreender bem? Bom, evidentemente, assim como, de alguma maneira, o próprio Carlos já abordou, é, há uma suposição, uma pressuposição, é creio que por parte dos organizadores do evento e talvez do próprio campo da educação física, que é a de que há uma identidade entre ensino, ensinança, educação e treinamento. E, e eu vou partir desse pressuposto para fazer um conjunto de reflexões e de perguntas. Tá? Inicialmente, gostaria de fazer duas. Que identidade seria essa? É? E eu voltarei a essa pergunta na sequência. E se há alguma hierarquia, seja acadêmica, social ou político-ideológica, entre esses âmbitos, ensino, pesquisa e extensão? Creio que para a segunda pergunta a resposta é sim. Porque há uma valorização econômica e social que, por outro lado, nem sempre são coincidentes, né? posso citar aqui vários exemplos, mas me restrinjo ao caso de um estudante eh, orientando de doutorado meu no Brasil, que é professor da educação básica, professor de educação física na escola, e treinador das categorias de base, das inferiores, de um clube profissional de Florianópolis, de, um clube profissional de futebol de Florianópolis, cidade né, onde está localizada a Universidade Federal de Santa Catarina. Como professor de educação física, ele tem uma remuneração salarial superior à de treinador. Mas se, fosse, se lhe fosse eh, exigida a necessidade de abrir mão de uma das duas atividades, ele provavelmente abriria mão da Atividade profissional de professor, porque a de treinador, apesar de ser menos valorizada economicamente ou de receber cobrar menos por isso, ele tem uma maior valorização social. No Brasil se passa isso muita frequência na relação entre eh, ser, eh, atuar em espaços formais de ensino, como professor, ou atuar em espaços não formais de ensino de educação física, como no caso dos bacharéis, dos profissionais de educação física e essa hierarquia acaba também de alguma maneira influenciando uh, na legitimidade das pesquisas nessas respectivas nesses respectivos âmbitos né? E uma terceira pergunta certamente seria muito importante aqui que é se essa identidade não é absoluta, qual é a especificidade de cada um desses âmbitos? Porém, eu não terei tempo para desenvolvê-la e, portanto, não vou me ocupar dela aqui. Apenas anuncio para que a gente também possa, eventualmente, um debate considerá-la. Em relação à primeira pergunta, que identidade seria essa? Penso que estamos falando de áreas ou âmbitos profissionais onde intervenho o licenciado ou professor de educação física, porém, também quem faz, no caso aqui do Uruguai, e imagino também da Argentina, as tecnicaturas, né, os cursos técnicos, por exemplo. E me parece que esse seria justamente o critério unificador. Dito de outra maneira, a identidade seria a intervenção sobre o corpo. Nesse sentido, poderíamos nos perguntar, é a intervenção profissional sobre o corpo um bom critério a impulsionar o processo de construção acadêmica da educação física? E mais, desenvolvimento acadêmico em educação física, portanto, seria a gradual fundamentação científica das práticas profissionais? Em certo sentido, penso que sim, que, que em alguma medida uh, o processo de desenvolvimento acadêmico tem a ver com a fundamentação científica das nossas atividades profissionais. Porque isso tem a ver é, com a passagem né, das ocupações, às profissões, e a organização dos sistemas de ensino produzida pelos estados-nação, e, e da qual né, a universidade é uma das instituições que dão licenças para as atividades profissionais. E, no nosso caso específico da educação física, tem a ver também com a sua inserção, como pontuava o Carlos, na lógica universitária. Certo? E aí, nesse caso, há diferenças em relação aos contextos brasileiro, argentino e uruguaio, que tem a ver, na minha opinião, fundamentalmente com uma questão temporal, não necessariamente de natureza distinta, esse processo de inserção na lógica universitária. O fato é que, no Brasil, esse processo se deu entre os anos de 1970 e 1990, ao passo que, no Uruguai, isso iniciou a partir de 2006. Né? Na Argentina, eu não teria certeza de quando isso aconteceu, mas me parece que está no meio entre esses outros dois contextos. Porém, esse processo de desenvolvimento acadêmico, que tem a ver com a tarefa social historicamente atribuída à universidade, em alguma medida podemos identificar essa tarefa tanto... No modelo francês, mas sobretudo no modelo alemão de universidade, significa não só o interesse na ciência e no saber científico, senão que também pelo fazer científico, ou seja, por fazer ciência. Penso que a educação física no Uruguai e também na Argentina está justamente nesse momento de maior interesse pelo fazer científico que no saber científico. E como eu lhes disse, esse processo no Brasil se deu já há algum tempo, embora precisemos admitir, e há colegas aqui do Brasil que podem é, é, nos ajudar nesse debate posteriormente, que não é, realizamos essa passagem de uma maneira exitosa. Né? Essa passagem de um interesse na ciência para fundamentar as nossas práticas para um interesse no fazer científico, em produzir conhecimento científico em educação física. Que implicações há em, em tomar a intervenção sobre o corpo como critério para o fazer científico na educação física? Voltarei a essa pergunta em seguida. Pelo menos eu vou tentar fazer isso. E passo para o segundo ponto que eu gostaria de abordar como um desafio é, no sentido do desenvolvimento acadêmico do campo, que é a relação entre teoria e prática. Que evidentemente tem vinculações com esse primeiro desafio que eu acabei de anunciar. É, queria fazer aqui uma distinção Que eu não sei que, que penso que não é exatamente Um mero jogo de palavras é, é, Entre O interesse em fundamentar As práticas Ou as atividades profissionais Na ciência E o interesse em fazer ciência como atividade profissional, certo? Eu gostaria de dizer que, de alguma maneira, ou defender, pelo menos aqui, que são duas coisas distintas. Uma coisa é, de alguma forma, tomar a investigação, a pesquisa, como critério organizador ou orientador da formação profissional. Isso seria importante para qualquer área de intervenção. Mas outra coisa é fazer pesquisa é, é, de forma... como prática profissional. Certo? Então, parto um pouco dessa distinção. A pesquisa como prática profissional, ou seja, o fazer científico, exige uma formação acadêmica. Exige uma formação que nós poderíamos dizer... Teórica. Teórica não como uma aprendizagem que se, a, que se realiza por meio da leitura de livros e artigos, porque, como nos ensina Bourdieu, fazer pesquisa envolve a aprendizagem de um ofício, e que nos termos dele, no Bourdieu, é eminentemente prática, essa aprendizagem. Mas teórica no sentido do processo de construção de um objeto de investigação, Dito de uma maneira bastante simplista, e eu, e eu não ignoro o problema que há na distinção que farei na sequência, a gente não investiga fenômenos, a gente investiga objetos. E um objeto é sempre construído teoricamente. Tentarei dar um exemplo. O esporte, que é um elemento comum tanto ao ensino, à educação, quanto ao treinamento. Quando a gente investiga o esporte, é necessário primeiro pensar sobre o seu conceito. Porque designamos esporte, porque designamos pela palavra esporte coisas diversas que se modificam muito profundamente com a passagem do tempo e que dizem respeito a instituições, ações, lugares, espaços, etc., onde esse fenômeno acontece. Pensar esporte, exige considerar, para dizer de uma forma direta, como essa multiplicidade pode ser captada em uma unidade. Esse é o trabalho conceitual. Porque se pode ou não falar, por exemplo, de esporte na antiguidade. Porque se pode ou não demarcar o esporte como uma prática eminentemente moderna. São alguns dos exemplos que tem a ver com com essa necessidade do trabalho conceitual e, portanto, teórico. Tomando o caso brasileiro como exemplo, mas que não é restrito a ele, essa exigência de formação teórica produz uma espécie de binômio que considera problemático para o desenvolvimento acadêmico de um campo, e que é, uh, uh, geralmente, aparece geralmente da forma... Da, dos teóricos de um lado e dos práticos do outro. Me parece que há uma, uma relação diferenciada com a teoria científica, evidentemente, se o propósito é fundamentar uma intervenção profissional ou se o propósito é fazer pesquisa como atividade profissional. Alguém poderia dizer, provavelmente com razão, que meu raciocínio não faz mais do que deslocar esse binômio para outros povos que seria, por exemplo, o do pesquisador e o do profissional. Mas perceber e refletir sobre isso talvez seja uma maneira de lidar com as características singulares do campo da educação física. Eu mesmo, por exemplo, quando me perguntam qual é a minha profissão e eu respondo professor de educação física, preciso esclarecer em seguida que não se trata do que a pessoa geralmente está pensando, de que eu dou aulas de Educação Física na escola ou conduzo sessões de treinamento corporal. Mas meu problema tampouco se resolveria se eu dissesse que sou pesquisador em Educação Física. Por exemplo, ou então que sou pesquisador em Educação ou Ciências da Educação considerando, como apresentou o Carlos, o meu vínculo com o programa de pós-graduação em educação. Nesse sentido, a educação, como área de saber, enfrenta problemas muito semelhantes do que a educação física. Por isso, em seguida, tomarei algumas perguntas e reflexões que o filósofo francês Bernard Charlot faz para o campo de pesquisa em educação no Brasil. Então, por que, que considero a relação teoria e prática um desafio para o desenvolvimento do campo? Porque, de modo geral, a partir dessa polarização, se nega o interesse ou a legitimidade do fazer científico e sua possível especificidade em educação física. Essa negação, adaptando um pouco as ideias de Charlot, aparece em três tipos de discursos que frequentemente encontramos tanto, tanto no campo da educação quanto da educação física e que evidentemente estão mesclados, se confundem às vezes e que eu separarei aqui, assim como ele o faz, apenas para fins didáticos. O primeiro discurso é o que eu chamaria, a partir do Charlot, de discurso espontâneo. Cada um tem uma experiência com os conteúdos da educação física, por assim dizer como o esporte, a dança, o jogo, etc. E sabe, ou acha que sabe, alguma coisa. Mas não se pode confundir e ter uma opinião, dizer o que acreditamos, a partir de uma experiência pessoal, e produzir, e produzir um saber. Ou seja, um discurso no qual a significação das palavras é controlada, no qual levamos em conta diversas formas de colocar o problema, Vários pontos de vista, no qual nos apoiamos em provas que podem ser verificadas por qualquer um. O discurso da experiência frequentemente obstaculiza a passagem da esfera da opinião para a do campo do conhecimento, fundamental para o desenvolvimento acadêmico de qualquer área. Mas essa tarefa não é fácil. Quem orienta pesquisas de mestrado ou doutorado sabe que com frequência... Os estudantes querem desenvolver uma pesquisa para mostrar que? O que, que se quer mostrar geralmente? Aquilo que já, já se sabe. De antemão. O segundo tipo de discurso é o discurso do prático, que acredita saber porque tem uma prática. Ele opõe em sua prática as teorias, com o argumento de que ele pode apresentar resultados enquanto o teórico só pode falar. É preciso sair dessa pseudo-oposição, e esse é um desafio fundamental para o desenvolvimento acadêmico de qualquer campo, entre teoria e prática. E da ideia falsa, sobre o meu ponto de vista, de um debate entre a teoria e a prática. Na verdade, aquilo que o prático opõe à teoria não é, como ele acredita, sua prática. E sim, seu discurso sobre sua prática. Ora, esse discurso utiliza conceitos o mais às vezes não controlados e frequentemente enraizados em uma teoria sem que o prático o saiba. Podemos interpelar o discurso do prático do ponto de vista de seus conceitos e podemos interpelar o discurso do teórico do ponto de vista de seus dados e da relação com os conceitos e com as situações concretas. A prática não é um argumento e sim um problema do debate que deve ele próprio ser analisado. Por outro lado, é preciso confrontar as teorias que mobilizamos e ensinamos em nossas atividades de ensino e pesquisa com as situações concretas do âmbito profissional e que muitas vezes questionam o valor de nossas teorias, incluindo-se aí a questão do valor do ponto de vista da verdade. O terceiro tipo de discurso é o discurso pedagógico. Podemos, é claro, designar coisas diferentes com a palavra pedagogia, mas, de modo geral, quando falamos que é uma pedagogia tradicional ou uma pedagogia crítica, uma pedagogia dos conteúdos ou de Paulo Freire, uma pedagogia montessoriana, etc., ou, no caso da educação física brasileira, uma pedagogia crítico-superadora ou crítico-emancipatória, Não sei se vocês sabem exatamente a diferença entre elas, e se é que há de fato alguma diferença. Estamos nos referindo a uma característica fundamental: elas unem diretamente fins e técnicas, ou meios. Cada uma é um conjunto de fins ligados a uma concepção filosófica e muitas vezes política, de infância, de ser humano de aprendizagem, por exemplo, e traduzidos em práticas específicas. A pedagogia não é fundamentalmente um campo de saberes. É, como diz Charlot, um campo de axiologia prática, um campo de valores com os meios de colocá-los em ação, um, ou um campo de práticas ordenados para determinados fins. Nesse sentido, Muito mais que conhecimentos, a pedagogia produz descrições, relatórios de experiências, manifestos, porque tem sempre um lado prático e militante. Ela é objeto de experimentações, de debates, de pesquisação e produz mais convicções, instrumentos e inovações que conhecimentos demonstrados. Aqui também poderíamos incluir, no âmbito do discurso pedagógico, Uh, como uma possível reflexão, um olhar psicanalítico, o qual me parece que os colegas aqui do ISEP, mas também de outras universidades no Uruguai e, e na Argentina, têm feito recentemente, e que sinteticamente poderia resumir na constatação da impossibilidade de dizer o que se faz e de fazer o que se diz. Parto para o terceiro... Problema, o terceiro desafio, que é novamente o problema da identidade do campo da educação física. Como eu estou de tempo? Sim, estou chegando ao final. Se aceitamos que a intervenção profissional sobre o corpo é um critério impulsionador do desenvolvimento acadêmico do campo da educação física, como, por exemplo, o próprio professor Walter Braque, que estará conosco amanhã aqui, né tem defendido há anos no Brasil. E se, aceitarmos também, se aceitamos também um conjunto de classificações que se faz sobre atividade científica e que organiza e hierarquiza o fazer científico, por exemplo, em pesquisa de base, pesquisa aplicada, ciência, tecnologia e tecnociência, como falou ontem Luiz Beares, e se, uh, e se aceitamos essas classificações e estou de acordo nesse sentido com Adorno, que diz que as classificações são fundamentais para o conhecimento, uh, embora o conhecimento precisa destruir as classificações, seria importante, então, considerar o que significa, consider, significa dizer que a educação física é uma tecnologia. Uma, tecnicos, uma tecnociência. E eu penso que o Foucault certamente estaria de acordo com, essa, com esse diagnóstico. E se quiserem, podemos considerar, por exemplo, a exposição da professora Gabriela de la Roya ontem, é, junto com a, a exposição do professor Lu, Luiz Beares. Eu não faço aqui nenhum juízo de valor, por favor. Foi isso que ela nos ofereceu, uma tecnociência. Portanto, sob esse ponto de vista, a exposição dela, ou o trabalho dela, é muito mais de educação física do que foram as exposições dos colegas Emiliano e Luiz Beares. Evidentemente, eles estão desresponsabilizados de qualquer culpa, porque eles não são da educação física. Então, então eles são inimputáveis nesse sentido. Tá? Ou ainda, o que seria uma pesquisa de base ou aplicada no contexto de uma área tecnológica? Claro que tecnologia aqui não tem a ver, é, não tem o mesmo sentido que tecnologia, por exemplo, para uma engenharia, mas tem um sentido aproximado e semelhante. Aqui se coloca o problema das fronteiras, já elaborado, mas não necessariamente solucionado, por exemplo, por Alexandre Vaz, em texto publicado na Revista Brasileira de Ciências do Esporte e resultante de uma fala em evento organizado pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte como parte da programação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Assim como ele, vejo que as fronteiras, que são potencialmente positivas para a intervenção profissional, são problemáticas para a construção de um campo de saber, mas também para a política, como no caso das fronteiras materiais e simbólicas entre países, por exemplo. Existe uma pesquisa em educação física específica, original? Ou esse é o nome que damos a um conjunto de pesquisas que, a partir de referenciais teóricos e metodológicos de outros campos de saberes que lidam sobre a intervenção sobre o corpo, existe uma área chamada, educação, uma área de saber chamada educação física. Vocês viram que eu acabei de falar em outras áreas, ciências do esporte, ciências do movimento humano. O nome me parece pouco importante ou educação corporal. O nome me parece talvez pouco importante. O importante é considerar que se trata de uma área de saber. Ou será a educação física uma área de práticas e de políticas sobre as quais diferentes ciências humanas e sociais é, da natureza produzem conhecimento? É, é, bem, poderíamos tomar aqui alguns exemplos, mas. Me reporto, por exemplo, ao o debate que ontem o professor Emiliano teve com, com colegas da plateia e dizia que o médico, e o argumento vale também para nós da educação física, não deveria meter-se a fazer sociologia a menos que estivesse disposto a discutir teórica e metodologicamente seu trabalho dentro das regras do jogo da sociologia. Ou, por exemplo, tomando o caso do esporte, quem está mais autorizado a fazer pesquisas sobre história do esporte, um historiador ou um professor de educação física. Se bem entendo os argumentos arrolados na mesa de ontem, que tratou justamente da relação entre ciência, política e técnica, não há possibilidade de um objeto interdisciplinar na pesquisa. A pergunta que eu deixo é se é pertinente ou não articularmos de modo interdisciplinar a intervenção profissional que não é a mesma coisa que a pesquisa, segundo o meu argumento aqui. Qual é o principal desafio nesse sentido? É de evitar a redução dos nossos departamentos, faculdades, programas de pós-graduação, etc., apenas em espaços institucionais, posicionamentos institucionais, nos quais colaborem ou colaboram especialistas que fazem formação acadêmica, às vezes também profissional, em diferentes áreas. Nossos departamentos deveriam ser mais do que locais onde encontramos pessoas que fazem pós-graduação em Sociologia, História, Antropologia, Psicologia, Fisiologia, Bioquímica, Biologia, Educação ou Educação Física. Essas pessoas trabalham juntas nos mesmos ambientes, Departamentos de Educação Física e o ISEF tem quatro. Pesquisam nas mesmas estruturas da pós-graduação que no Uruguai estão em desenvolvimento. Mas isso não quer dizer que existe um saber, um campo de pesquisa específico chamado de educação física ou ciência do movimento humano, como ocorre no Brasil. A educação física possui uma realidade institucional, administrativa, organizacional, não há dúvida, mas não tem existência epistemológica específica, o que não significa, evidentemente, a.. Um, a ausência da necessidade de uma reflexão interstermológica. Como podemos enfrentar esse desafio? Primeiro, considerando e enfrentando essas problematizações. Algumas, inclusive, sintetizadas eh, inicialmente pelo Carlos. Segundo, trabalhando para construir, ao menos, uma ideia de uma cultura comum. Essa cultura comum permite que as questões sejam colocadas de outro modo. Produz uma especificidade Das pesquisas desenvolvidas nas faculdades de educação física ou nos cursos de educação física. Isso me parece poder estabelecer o consenso entre aqueles que dão importância ao fato de trabalhar no mesmo campo, a educação física. Quer continuemos a nos definir como uma disciplina de origem, sociologia, história, fisiologia, biologia, etc., quer sonhemos com a construção de uma disciplina específica denominada educação física podemos concordar com a ideia de que a cultura comum, e que o fato de ela introduzir uma certa especificidade nas pesquisas feitas por nós é algo indispensável. Com a condição, é claro, de interessarmos-nos pelo que fazem nossos colegas, de ler o que eles produzem, de promover debates com eles, de ter projetos comuns. Quem aceita essa ideia da cultura comum já introduz uma especificidade no campo da pesquisa em educação física. Essa ideia da cultura comum, essa cultura comum perdão, não se define somente pela atenção dedicada às pesquisas ou outras disciplinas sobre a educação física, mas também por uma certa relação que se estabelece entre as práticas e as políticas de intervenção sobre o corpo. Obrigado. para Cuando... el se puede ser una, algo bueno, como puede estar de repente que las las vayan a pasan no tengan mucho contacto. Vamos a ver de qué nos pareció parecido eh, interesante esa, esa idea. Bueno, ahora al próximo el expositor, Javier Graso Tallanera, licenciado en ciencias de la actividad de física y del deporte por la Universidad de Extremadura, España, doctor en fisiología de ejercicio también por la Universidad de Temasura, España, profesor adjunto del Departamento de Educación Física y Deporte de ICEP, en Rivera, director del Laboratorio de Análisis de Rendimiento Humano también en Rivera, y entrenador de atletas jóvenes durante más de 13 años. Javier. Bien, muchas gracias. Eh, buenas tardes a todos, todas. Buenas noches también para los que nos están siguiendo por el streaming desde España. Espero que mi madre haya podido cantar hasta ahora, y bueno, un también para ella, para todos. Y bueno, eh, vengo de Rivera, sí, pero ya ven que por mi acento, eh, un poco raro, son un poco raro, pues como que no se ve allá, ¿no? Y Igual para mí es un orgullo venir de, de Rivera, desde eh, luego, eh, porque de alguna manera eh, represento creo que represento no tanto mi figura como lo que se está desarrollando en Rivera y aunque bueno pueda tener como un, um, pueda sonar como demagógico pero para mí desde luego eh, la gente que está aquí trabajando el equipo como los estudiantes que además han venido a, a algunos pues me parece que merece la pena eh, mencionarlo y, y por eso lo hago eh, efectivamente como como decía Carlos no lo hemos combinado la intervención, aunque yo creo que esto no se lo van a creer, claro, de que empiece a hablar y empiezan a haber cuestiones pues, que de alguna manera van intercalándose de unos y de otros, ¿no? Entonces bueno, al final estamos dentro de un mismo paradigma y pues, es fácil que coincidamos y eh, justamente contradigamos en algunos momentos lo cual genera el... interés. Vamos entonces a hablar de enseñanza, educación y entrenamiento, que es lo que se me pidió. Yo no puedo agradecer que el comité académico me haya invitado, básicamente porque yo soy el comité académico también, entonces parecería como eh, ilógico, ¿no? Pero sí les agradezco a ustedes que acá y que la hayan aguantado y que después de que algunas personas hayan abandonado, ustedes todavía quieran continuar escuchando lo que les voy a contar. Bueno, sin dilatar mucho más el tema, les quiero adelantar, eh, hablando de educación física, que es digamos, el foco de atención de acá, decía un amigo mío, el maestro de educación física en la escuela. Allá en España hay una carrera específica para dar la educación física en la educación primaria. Y los licenciados en educación física, digamos, comentaré más, eh, abordan el trabajo en la secundaria. Y decía este amigo mío que la educación física primero es educación, y después física. Pero justamente lo que nos distingue dentro del campo de la educación es la parte física, ¿de acuerdo? Por tanto, desde, desde, ese, desde esa perspectiva, quiero también, de alguna manera, lanzar algunas reflexiones. Y parece contradictorio, porque hasta ahora, mis compañeros y yo, lo que estamos haciendo es preguntar a ustedes constantemente. Eh, sí, reflexiones, etcétera, ¿no? ...cuando parecería que lo lógico es que vengamos aquí a contar algo... ...que ustedes sean los que hagan las preguntas, ...pero bueno, esperemos que no se les quiten las ganas de hacerlas. ...bien, eh, ¿qué ocurre? ...que yo vengo de, de una perspectiva un poco distinta... ...una perspectiva que, que a veces suena raro... ...¿verdad? Eh, ...que se llama la, la ciencia de la actividad física del deporte... ...y que se ha mencionado de alguna manera acá... ...tanto ese nombre como a veces un poco el campo de conocimiento la educación física, que está de alguna manera reflejado dentro de, de, del, del contenido de este encuentro y claro, es que la, las eh, ciencias de la física y del deporte incluyen a la educación física de alguna manera este es el concepto y el término que reúne a todo aquello que de alguna manera muchas veces parece eh, disparo, ¿de acuerdo? y bueno, hasta el tema de docencia pero también hay cuestiones relacionadas con el entrenamiento deportivo con la actividad física para la salud con cuestiones eh, de la gestión incluso deportiva ¿y saben qué? yo he hecho el ejercicio de preguntar a nuestros estudiantes allá en Rivera que es una carrera con un plan de estudio distinto si todos quieren ser profes de educación física en la escuela, en el liceo y bueno, eh, no, no todos tienen intereses diversos, ¿no? Como les decía, incluso teniendo en cuenta que nuestro plan está orientado muy hacia el contexto educativo. Primero les voy a, a empezar a hablar de qué entiendo yo por algunos de los conceptos que están incluidos acá. En el caso de la enseñanza, enseñar, yo lo que entiendo por enseñar es una acción de transmisión de conocimiento propiamente dicho donde tenemos por un lado a alguien que tiene, en este caso es el enseñante, que es quien tiene una información que va a transmitir, a, a pasar a alguien que desconoce esa información, el aprendiz, acuerdo? Básicamente lo resumo así como yo lo entiendo. Ahora bien, aquí me surgen una serie de preguntas ya acerca de cómo transmitimos esos conocimientos, y ahí es donde está la clave. Este, desde mi punto de vista, nosotros tenemos un docentes dentro de, de la carrera de la educación física acá, un papel importante para hacer ver una diversidad del campo de la educación física que a veces está como muy centrada y polarizada, Carlos mencionaba alguna cosa al respecto, en algunos paradigmas muy específicos, ¿no? Entonces, en este sentido, para mí es importante el cómo se transmiten esos conocimientos y cómo eh, esos estudiantes los reciben, porque a veces estamos acostumbrados a que dentro de nuestro campo se base todo en la, en la repetición y al final los estudiantes terminan eh, yendo al campo laboral a repetir lo que escucharon y no tienen la capacidad de innovar y de avanzar a partir de lo que recibieron, es como justamente avanzan las sociedades. Eh, como les decía, eh, hay un, un importante rol del profesor de Educación Física, y está demostrado, y comprobado, y se conoce, su papel determinante en algunas cuestiones relacionadas con el movimiento, en este caso habilidades básicas, actividad física. Tenemos, por tanto, en las escuelas, en los clubes, en los lugares en los que trabajemos, un papel muy importante a desarrollar y una... Eh, Responsabilidad también a la hora de enseñar eso. ¿De acuerdo? Ahí me planteo una primera cuestión y es: ¿qué tipo de licenciados queremos? ¿Queremos unos licenciados que sean aquellos que repiten lo mismo que han recibido y sean meros transmisores de algo que muchas veces queda caduco en el tiempo? ¿O queremos dar herramientas y queremos generar eh, licenciados que vayan? y con lo que han recibido avancen y produzcan algo nuevo y mejor de lo que existía. Yo me quedo con lo segundo. Cada uno elija lo que quiere. Yo le pregunto a mis estudiantes eh, a veces sobre cuestiones y eh, algunos están como eh, acostumbrados a memorizar y quieren memorizar y quieren reproducir, quieren tener un texto que lean, memoricen y reproduzcan. Y a mí, desde luego, eso no me da resultado, porque luego cuando van a aplicar cosas en, en el ámbito profesional, no tiene la misma solución. Eh, les pregunto para relacionar conceptos y muchas veces tienen dificultades para relacionar conceptos. Entonces, ahí es donde está para mí la clave de esta parte de la enseñanza. Entiendo que no soy experto en enseñanza, por tanto, tampoco les voy a poder hablar mucho desde, desde la perspectiva teórica y más basado en mi experiencia, menos por otro lado, eh, quería hablarles del concepto de educación, que yo entiendo realmente como una serie de herramientas que vamos a tener justamente para potenciar lo que aprendemos, lo que enseñamos, en definitiva, y conectándolo con el término que les hablaba anteriormente. En ese sentido, nosotros como enseñantes podemos mostrar, enseñar, transmitir una información y tener a unos licenciados que sean muy capaces que tengan grandes conocimientos pero si no tienen educación si no tienen educación, realmente tengo mis dudas de que van a ser capaces de hacer cosas que verdaderamente sirvan a la sociedad y cosas que verdaderamente provoquen avance me parece que es un importante papel también el que juega la educación y al final, esos licenciados y licenciadas van a estar también con jóvenes adultos, adultos mayores, etc., y también van a tener una labor de educación que va más allá de, como les decía, del contenido eh, como tal, ¿de acuerdo? Por, por último, bueno, por último, dentro de este primer, eh, primer apartado, les quería hablar del concepto entrenamiento y realmente preguntar, hacer una pregunta de eh, si dentro del entrenamiento podemos enseñar y educar. En ámbito del entrenamiento podemos enseñar y educar. Para definir el entrenamiento, me voy, a, me voy a recurrir más bien a lo que no es, o a lo que se piensa que es y que no es. Si la gente muchas veces piensa que es aquello que hacen los deportistas de, de alto nivel, de alto rendimiento, para preparar las competencias. Y no, nada más lejos de la realidad. Eh, aparte de eso, es algo que hace cualquier otra persona que quiera, en definitiva, modificar algunas condiciones que, que tiene el entrenamiento físico, pues componente físico en definitiva ¿de acuerdo? y, y sí eh, tenemos un, un papel importante, estamos presentes al final cuando entrenamos con gente eh, este, al final entrenamos a gente y ese papel también lo tenemos que tener presente a la hora de eh, entender que eh, vamos a enseñar no solo cuestiones técnicas sino también educar yo sin duda en todos los años que he estado deportistas, eh, les he insistido y les he recordado que lo más importante son las experiencias que estaban ganando y para mí es un orgullo poder decir que muchos de ellos eh, están cursando el doctorado, que tienen, están trabajando en algunos lugares bastante buenos, etc. Para mí es mayor orgullo que cualquier marca o medalla que hayan logrado en ese tiempo, sinceramente. Y me, lo que más me enorgullece sin duda es que de vez en cuando de repente me mandan un mensaje para preguntarme cómo estoy. y eso, como les digo, no es nada que tenga que ver con la técnica de salto alto o con la de jabalina, que tenemos ahí a estos chicos. Además, entre las otras atleta, especialmente en los deportes individuales se genera una relación que requiere de un apoyo emocional importante y que influye sobre aspectos motivacionales que no solo tienen que ver eh, en aspectos psicológicos que no me voy a meter porque no soy experto eh, que van a servirle para rendir mejor en el deporte, sino que también en la vida les va a dar soluciones. Y esto, pasado unos años, después de que, de que algunos de esos deportistas pasasen por mis manos, me lo, me lo reconocen y lo, lo valoran, por lo cual eh, también me alegra bastante que, que lo puedan ver con otra madurez distinta a la que tenía en ese momento. El deportista es a veces... Bueno, pues el deportista de alto nivel especialmente es como eh, tachado o mirado de una, una, una forma inadecuada, y el deportista de alto nivel eh, tiene un afán por mejorar constante, algo que es muy bueno para nuestra sociedad. Querer mejorar es muy bueno, en definitiva. Entonces, cualquier cosa que le demos, cualquier ayuda que le ofrezcamos, incluso a veces solo que necesitan hablar o expresar sus emociones, ya es más que suficiente y les aseguro que, más allá de, de lo que podemos ver en televisión o deportistas especialmente de, de algún deporte en el que se ganan miles y miles de, de dólares, pues el resto, son la mayoría, pues sinceramente eh, eh, son un, un, un foco de aprendizaje y de educación muy importante. No quería pasar la ocasión para comentar, por ejemplo, uno de los programas que teníamos allá en el que trabajaba con deportistas jóvenes. Teníamos eh, dentro de un centro de calificación, dentro de ese programa de calificación, los deportistas venían, de eh, la localidad de que vivían a vivir en ese centro. Había una residencia de deportistas en el criterio para entrar, aparte del de mérito deportivo, porque claro, si no tenían cierto nivel deportivo, era también que tuviesen los requisitos para superar cursos, es decir, promocionar académicamente. Ese era el requisito para entrar y el requisito para mantenerse año a año. Entonces, ellos tenían horas de estudio, en los que al principio nos costaba bastante hacerse los ver porque en sus casas no tenían ese seguimiento, con unos tutores, tenían unas horas obligatorias de estudio, que acudían y nos permitió generar que unos hábitos eh, estupendos de estudio que han perdurado durante mucho tiempo. Muchos de ellos todavía siguen estudiando. Algunos que venían con unas calificaciones bastante malas. Entonces, creo que eh, no está el, el hecho de enseñar y educar a través del entrenamiento o del deporte eh, algo solo natural que se vaya a producir, que puede ocurrir, sino que también tenemos que tener esa perspectiva y querer generarlo, y <coughs> conseguirlo. Y se puede, créanme que se puede. Bueno, dicho esto, que es lo que he intentado enfocar... Concepto, los conceptos que se abordaban dentro de esta mesa quiero hablar de algo que atraviesa los tres conceptos y que de alguna manera está también presente en el encuentro este que estamos acá la investigación y la investigación muchas veces en esta casa y sí diálogo que tengo con muchos colegas pues se entiende de una manera eh, muy diversa y al final la investigación es una, el método científico, la ciencia, hay conceptos hay y cuestiones teóricas yo tampoco me meto. Pero es importante que de alguna manera hagamos investigación, porque a veces nos quedamos parados discutiendo qué es investigación y qué no es. Y tenemos oportunidades para hacer cosas, para avanzar en el conocimiento, para crear conocimiento nuevo. Y no lo hacemos simplemente por estar constantemente debatiendo sobre cuestiones y de, de definiciones y conceptos que tal vez pues, eh, sea necesario pero en algún momento haya que arrancar con cosas ¿no? y, y tomar el tiempo para ello Allá en Rivera nos hemos planteado desarrollar el tema de la investigación para mí era una cosa natural cuando yo llegué llegué en, en febrero de 2017 eh, bueno, pasado un tiempo y conversado con colegas acá, bueno, de alguna manera voy viendo que no es tan natural. Para mí lo era, venía de otro modelo, como les decía, pero no es tan natural. Bien, no hay ningún problema. Vamos a arrancar y vamos a naturalizar lo que no es natural, porque no es nada malo, no es malo, investigar no malo, es algo bueno, ¿no? Se hace en todo el mundo. En ese sentido, una de las primeras cosas que hemos materializado es la creación de un grupo de investigación, un grupo de estudios, que lo hemos registrado en la CSIC, para que de alguna manera tenga un respaldo y no sea esto una cosa así pasajera y como eh, entre amigos, y, no, vamos a hacer las cosas bien, porque me parece que hay eh, formas de hacer las cosas bien y se pueden hacer las cosas bien. Y ahí, bueno, pues, son todos los que están, eh, no están todos los que son, pero bueno, eh, miembros del, del grupo que, que, que están con ganas, gente que está queriendo aprender y avanzar. Y bueno, eh, son estudiantes de la carrera, estudiantes que están en el tercer curso todavía, pero que eh, si siguen manteniendo esas ganas, desde luego vamos a poder hacer cosas que me parece que pueden ser bastante interesantes. De, de hecho, algunas vamos haciendo luego el comentario. Para mí era fundamental el tema de los recursos humanos, porque solo no podemos llegar a ningún sitio. Pero, Llegaremos, podemos llegar a algún sitio, pero acompañado podemos llegar mucho más lejos. Entonces, otro de los aspectos importantes era el, la parte material, eh, obviamente tiene que respaldar esa parte humana, ese equipo humano, y es el, eh, la creación de un laboratorio, en este caso el laboratorio de investigación análisis de del rendimiento humano, que les invito a que vengan a conocer a Rivera, y que, eh, bueno, no sin esfuerzo, como, como siempre, obviamente hemos eh, desarrollado ya, lo tenemos en el nuevo campus eh, educativo binacional que tenemos en Rivera y en el que bueno, pues hemos ido sumándole algunas cositas, algunos equipamientos, algunos de los equipamientos que son de los pocos que hay en todo Uruguay, algunos de los equipamientos que son de vanguardia a nivel mundial, con la idea en definitiva de poder avanzar en el conocimiento. Esa es la, la idea que tenemos y eso es lo que queremos desarrollar. Ya hemos empezado a hacer algunas cosas. Eh, uno de los proyectos, por ejemplo, en el que estamos involucrados se llama Global Matrix. Es un proyecto en el que se pretende eh, reportar información acerca de la práctica de actividad física en niños y adolescentes en todo el mundo y en el que nosotros en Uruguay justamente estamos tratando de hacerlo con Uruguay. Eh, mañana a las 11 les invito a eh, que. Vean la presentación de, de nuestro compañero Enrique Pinto, que justamente es quien va a hablar de los resultados que hemos alcanzado con este proyecto y en el que todavía se es está desarrollando y que hay algunas cosas más que, que se irán presentando en adelante. Otra de las cosas que hemos podido ir haciendo, eh, ante la ausencia de información en la literatura científica y en la literatura científica uruguaya, pues hemos podido ir reportando alguna información como en esta acerca de eh, datos epidemiológicos de la vida física en el tiempo de ocio en la población adulta uruguaya, y que aunque parezca una cosa más o menos obvia, algo que en muchos países probablemente lleve desde los años 90 eh, investigado o publicado y que ahora lo que están haciendo es analizar las tendencias, cómo ha ido evolucionando eso, acá no había pero si no había, en algún momento tiene que haber porque si queremos plantear eh, políticas para que se modifiquen las cosas, tenemos que saber cómo están las cosas y a veces tenemos me da la sensación me digo he revisado un montón de proyectos para construcción de cargo, proyectos para eh, condicionar de investigación proyectos de miles de cosas y a veces parece, y da la sensación de que queremos ir como a conseguir la vacuna contra el SIDA sin haber pasado antes por conseguir un remedio para el cotipado. entonces hay que empezar a pensar que capaz que el cotipado que es algo más este, me estoy metiendo en un campo que no es el correcto pero bueno, entiendan el SINI quizá eh, el cotipado es mucho más fácil y menos costoso de curar que el que también es importante pero probablemente los pasos que tenemos curado el cotipado no sirvan para curar lo otro también ahora les voy a hablar de, de los desafíos que se nos presentan y bueno, con esto voy a ir terminando para la tranquilidad de todos especialmente de mi modera. Y, y no es fácil no es fácil avanzar, ustedes lo saben eh, a mí no me asustan los retos desde luego, los desafíos me parece que si estoy en Rivera y eh, esto no, no es eh, algo con connotación negativa, sino todo lo contrario, es porque me gustan esos desafíos y, y bueno, esa fue un poco la, la motivación que tuve para venir aquí. ¿no? Algunas de esas barreras, por ejemplo, es un comité de ética. Yo llegué a Disex, como les dije, en el 2017, y lo primero que planteé fue, bueno, Vamos a presentar un proyecto al comité de ética para que nos diga si lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer, cumple con una serie de digamos eh, premisas de, de ética y eh, de ética ética y, y atención a las personas porque estábamos hablando de personas que, que vayan a participar en los estudios, ¿no? Eh, no había, bueno, yo lo entiendo. Claro, esto nos, nos lleva a tener que recurrir a otros comités de ética que no entienden las cosas de la misma manera que las entendemos nosotros. Entonces, por tanto, este es un desafío importante, me parece, para el ICF, para el campo de la educación física y para seguir construyendo y creando conocimiento en nuestra área. Se habla ayer, Gabriela, eh, habló un poco, ¿no? De, actividad física como eh, regulador y factor importante de prevención entonces al final este es un campo importante en el que mueren muchas personas al año en todo el mundo por la falta de actividad física o por el comportamiento sedentario en el cual podemos trabajar perfectamente con capacitación suficiente para ello y es un campo en otros países ha estado en lucha, realmente en eso en es lucha, entre diferentes colectivos premiales y que finalmente, bueno, se ha encontrado un cierto consenso entre especialmente el área más de la salud biológica, que la, la medicina, de la terapia, y el área de la ciencia de la actividad de la y del deporte. A mí me parece que habiendo gente interesada en ocupar este espacio, eh, capacitada con la base y que probablemente, eh, además como un posgrado, etcétera, etcétera, pudiese eh, avanzar en este campo, podría aportar mucho y, lo unimos al trabajo interdisciplinario, como les decía, gente de otras áreas, eh, conseguir eh, grandes resultados con ello. Pero hay que creer, hay que creer. Bueno, esto simplemente para hacer una especie de símil con lo que serían los tratamientos o los remedios médicos. Que nosotros al final la duración de un tratamiento la, la denominamos volumen, el, la cantidad de principio activo que tiene ese remedio la denominamos intensidad y al final hay un efecto sobre la persona que es lo que deseamos buscar. Sabemos que hay un montón de enfermedades eh, crónicas no en transmisibles, justamente, que pueden realmente ser eh, prevenidas en base a la actividad física. Tenemos ahí una herramienta sobre la que nosotros tenemos unos conceptos y unos, eh, unos conocimientos básicos muy importantes y sobre los que podemos aportar muchas cosas. Yo solamente animo a que quien esté interesado o interesada, pues luche por estar ocupando este espacio que tenemos en este momento un poco en el aire. Y importante, decía, que es prevenir. Porque cuando entramos en patologías, cuando entramos con personas que tienen ya enfermedades, esto ha sido todavía una lucha mucho más importante en otros países, como les decía. En el caso de España, cuando entramos con gente con patologías, en cardíacos, etc., ahí sí que eh, eh, tenemos una resistencia con el área médica muy importante. Pero además, ojo, normal. Algunos de ustedes eh, adentraría así alegremente en de una licenciatura? ¿A... Um, eh, ¿Hacer ejercicio físico con, eh, recuperado de infarto cardíaco? Probablemente no, ¿verdad? Bueno, pues justamente yo tampoco quiero. Yo lo que quiero es que un médico venga conmigo y entre los dos planteemos ese programa de ejercicio. ¿De acuerdo? Y probablemente el médico también quiera. Lo que pasa es que hay que hacérselo ver también así. Y hay que hacerle ver que tenemos la capacidad para poder hacerlo. Porque si cuando nos hablan de fisiología, que es una materia de acá, ¿verdad? O fisiología del ejercicio, no sabemos contestar. Entonces, ahí ya estamos dando nuestras respuesta. Sí, estoy terminando. Hay eh, infinidad de herramientas. Entonces, tenemos un desafío enorme en Uruguay con esto. Tenemos la posibilidad de todas estas, que al fin y al cabo son eh, tendencias mundiales, ver cómo se puede implementar en Uruguay. En definitiva, eh, a veces pensamos que innovar es simplemente Crear una cosa que no existía Mira, no, no había Twitter El que lo inventa, ah, ya fabuloso No, es que hacer mejor lo que ya hacemos es innovar y mejorar Entonces, simplemente si hay determinados programas, determinadas eh, estrategias no se están implementando todavía Implementémoslas, porque también esto tiene que ver con una cuestión de carácter holístico, de carácter global es decir, el, la cultura del país el, el fumo, la, la gente eh, ve este tipo de cosas pues tiene mucho que ver con cómo podemos implementarlas y tal vez el entrenamiento tecnológico de alta intensidad que ya vamos conociendo unos grandes y beneficiosos efectos que tiene pues probablemente a lo mejor en, en el Uruguay no sea no se posible implementarlo como tal o hay que buscar otras alternativas y eso es investigar y eso es generar conocimiento. para mí un reto también es poder implementar cosas que ya he desarrollado me gusta hablar de algunas cosas me gusta realmente hablar de las cosas que he hecho porque a veces si no parece como que vengo a contar cosas de otras personas y, y bueno está bien pero con lo que uno hace tiene desde luego me parece mucha más credibilidad y mucha más, eh, mucho más respaldo para poder decir con firmeza lo que hace en este sentido eh, en los últimos años eh, hemos desarrollado algunos trabajos en España, antes de venir para acá que ahora están viendo la luz entiendan que los trabajos de carácter científico, si se quieren hacer bien no se hacen un día y se publican al otro creo que algunas personas saben de lo que estoy hablando y, y esto nos lleva un tiempo entonces bueno, hay cosas que se pueden hacer acá y es otro de los retos, los desafíos importantes que tengo, que de alguna manera ya se están concretando que bueno, espero que en breve se puedan ir materializando y que las podamos ver, tocar, leer, sobre todo leer, porque lo que hacemos, ¿de acuerdo? Bueno, algunos de los estudios, en este caso son publicaciones en relación a un proyecto en el que se aplicaba un entrenamiento interválico de alta intensidad en hipoxia nanobárica... Recuerden la hipoxia como la baja presión de oxígeno, que dificulta obviamente la actuación de oxígeno, y que lo realizaban mujeres con sobrepeso y obesidad, y bueno, nos han dado resultados interesantes. Capaz que lo aplicamos en Uruguay y obtiene mejores resultados, o no. Entonces, hay muchas cosas para hacer y que, eh, habiéndolas hecho ya anteriormente, pues me parece que es mucho más fácil poderlas aplicar a continuación, ¿no? Sí, ya Con eso termino, es justamente después de, de todo esto, eh, cuatro cuestiones claves simplemente para que se lleven como recordatorio de todo esto. Primero, que decía al inicio, a mí me parece que la enseñanza nos permite transmitir conocimiento la educación potencia las capacidades de quien transmite el conocimiento, el entrenamiento nos permite enseñar y educar, y por último, la investigación nos capacita para tener un buen desempeño profesional y académico. Yo digo una cosa, porque lo he debatido con colegas también, con el tema de publicar artículos, no publicar artículos, lleva mucho tiempo, no lleva tiempo, les le, le quita tiempo a la docencia, se le quita lo no sé qué. Miren, cuando se publica un artículo científico, bien, porque hay, hay muchos que se publican mal y hay que distinguirlos, lleva un trabajo de lectura muy profundo en el tema. Entonces, si nosotros queremos enseñar algo, haber leído con profundidad un tema, nos facilita enseñar. Les invito a que vengan a nuestra frontera, nuestra frontera no es un problema, es todo una virtud y allá les esperamos para eh, recibirles y bueno, pues mostrarles lo que estamos haciendo y bueno, cualquier cosa que le podamos ayudar también será bienvenido. ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Y... Para mañana, para recordar que aquí en la sala de actos cuatro y media va a haber la presentación de un de, de, de, de, de, de, de democratización de la de educación superior, políticas, actores y instituciones, de Carlos, de historia, Cecilia Cere, niña la Segundo, cuarto currículum, curso, un análisis de política de educación física en el Uruguay, coordinadora Paula Bionni. Circo sí, de pues, Montevideo, el, el arte y los artistas cincenses en la contemporaneidad, mi Alonso. Deporte y sociedad, encontrando el futuro de los estilos sociales y culturales sobre el deporte, de ¿no? eh, sí. Mora, nuestro coordinador. brasileño Liberal, de los años de al golpe 2016, Marcelo Pau de Melo. Eso va a ser mañana a las cuatro y media aquí en San Y para ahora, cuando termine el, el, el, ahora la, la, la ronda de preguntas, leo textual, a continuación no se invita a participar en el Salón de los Espejos eh, del cierre del segundo festival latinoamericano de prácticas corporales transcurrido entre el lunes y el miércoles de esta semana organizado por la Universidad Federal de Santa Catarina, y el C, en el marco del departamento de prácticas corporales. Se presentará un espacio de intercambio cultural entre una práctica cultural de Brasil, Caribó, y una de Uruguay, de O sea, una de que Terminemos en unos 20 minutos y la de, de, las de a la sala de los okay. eh, Bien, creo que la dinámica, realmente de repente seguimos la de tres preguntas, las repetimos, las pasamos y, y, y pues, una pregunta. Eh, bueno, empezamos por este sector 3 y después pues, pasamos a, a la segunda ronda. Eh, hola, hola. buenas. Me hacer la pregunta a Javier, pero con, con una contextualización, digamos, que tiene que ver con las características de la Universidad Latinoamericana en la que estamos, que tiene que ver con el co-gobierno de la autonomía y cómo, y cómo con ese co-gobierno y esa autonomía decidimos traer eh, extranjeros con el programa de la educación extranjera, de científicos de extranjeros, como se caso de el, el, el Javier. Es un área más biológica, por así decirlo, es un área poco explotada. Y fue ese mismo micé, que eh, a veces se lo califica de muy educativo, muy desbalanceado, este, que decidió también traer a otros investigadores eh, del talante de Javier. Eh, mi pregunta, eh, más allá de la inserción eh, tuya, como dice no sé si el grupo español, en la universidad de lo es qué te este, encontraste es en relación a algo que capaz que es exótico para, para la Universidad de Panuel, que es eh, la extensión universitaria porque si bien la ponencia era sobre la enseñanza en este, el taller de entrenamiento hablaste de investigación ¿cómo esa relación con la extensión la has manejado? ¿cómo has sabido aprender capaz, porque creo que es algo insertar esa extensión universitaria o esas perspectivas diferentes en relación a la investigación y en a la enseñanza. Eh, la relación entre ciencia y técnica Entre teoría y práctica Y entre campo académico y campo profesional Esos tres niveles, digamos, y formas eh, ¿qué, qué? ¿Cómo entienden ustedes la interdisciplina? ¿O qué querría decir interdisciplina não significa necessariamente que esse problema é, é um problema localizado ou um problema exótico, nesse sentido de que é algo raro. Né? Embora possa ser também, né? não estou dizendo isso. O fato é que, de alguma maneira, é, é, se nós não nos perguntamos né, quais são os contornos que nos permitem eh, eh, circunscrever uma pesquisa eh, em educação física isso tem efeitos práticos eh, imediatos por exemplo eh, na distribuição de recursos eh, materiais né, que são sempre escassos por exemplo, de financiamento para pesquisa não? você imagina um edital um chamado em eh, que tem uma linha de Financiamento para pesquisa em educação física e alguém propõe uma investigação sobre é, é, é, temas, ou problemas, ou uh, tradições que não estão diretamente vinculadas a essa área, e disputa esses recursos com uh, uh, pessoas que uh, supostamente estão mais enraizadas dentro desse campo. É, e por uma questão, por exemplo, de pontuação de currículo, de avaliação do, do trabalho, ele pode receber esses recursos, em contrapartida que aqueles que supostamente fariam uma pesquisa, aliás, de educação física, não receberiam. Então aqui nós já temos um problema de natureza prática, que é como a gente distribui os recursos materiais dentro de um campo de investigação. Eu vou lhe dar um outro exemplo prático. Eu submeti, logo que cheguei no Departamento de Educação Física, da Universidade Federal de Santa Catarina, em um projeto de investigação para orientar eh, eh, alunos de iniciação científica. O projeto foi reprovado, eh, haviam razões bem fundamentadas para a reprovação do projeto, mas o principal argumento era de que aquilo não era uma pesquisa em educação física, a começar pelo título. Era, basicamente, uma das objeções, é, pelo, pelo título do projeto, que não dizia respeito a nada de educação física, segundo o avalador do projeto. Então, vejam, aqui tem dois exemplos práticos que mostram a importância da necessidade da discussão dessa natureza. Mas, para além disso, evidentemente, me parece que há uh, também... Uh, uh, esse, se a gente não se interroga sobre o que faz Se a gente simplesmente se vincula a alguma tradição Sem questioná-la, sem interrogá-la a possibilidade de nós é, é, produzirmos é, transformações é, Modificações ou ampliações das possibilidades de investigação nessa área se restringir Se eu de alguma maneira é, digo de antemão, que é uma pesquisa ou que não é uma pesquisa em educação física que impactos isso tem sobre a possibilidade de ampliação de renovação ou de transformação desse campo de investigação fazer pesquisa em medicina será sempre a mesma coisa? sempre? ou em educação física será sempre a mesma coisa? ou em sociologia? há mudanças que se produzem como essas mudanças se produzem? em grande medida por meio de reflexões da natureza epistemológica, bem parece. Então, por isso, eu diria que tem um caráter pragmático também para esse tipo de é, interrogação e de reflexão. Não sei se era mais ou menos isso que interessaria ouvir. Em relação ao Valmar, o que seria interdisciplinar nesse caso, é, considerando essas... Eh, constantes eh, subdivisões, problemas que, que não por acaso são sempre três né? Né? de modo geral, sempre três isso é uma pergunta que nós deveríamos nos fazer né? são três os tipos de poder são três eh, as relações que se estabeleceram aqui né? assim como na mesa de ontem mas, enfim, é uma, uma observação paralela e curiosa verdade, nesse caso. E, mas Eu, eu, eu, eu dizia que, se entendi bem o argumento e as objeções que foram um pouco elaboradas ontem na, na mesa, pelo menos na parte inicial dela, a ideia de borrar as fronteiras disciplinares é algo impensável uma vez pensável no sentido de que. Todo esforço que se construiu dentro da lógica de organização e desenvolvimento da ciência moderna foi por estabelecer essas fronteiras que marcam as disciplinas e que, de alguma maneira, constroem lógicas para pensar os objetos. É Um exemplo apenas. Corpo, para a biologia, para a história e para a física, designam coisas completamente distintas. Certo? Quando um físico fala de corpo, ele está falando daquilo que ocupa lugar no espaço. Certo? Quando um historiador fala de corpo, dependendo da corrente historiográfica a qual ele se vincula, ele está nomeando esse objeto de uma outra maneira. Certo? Então, qual é a possibilidade que nós temos, de alguma forma, de olharmos interdisciplinarmente para um objeto? Para um objeto, eu diria que talvez não é possível Mas para um fenômeno, pensando um pouco nessa distinção Sim, me parece possível E aí que eu agregaria esse, essa dimensão interdisciplinar Me parece que para a formação profissional, a, interdisciplinar, a interdisciplinaridade é pré-requisita Agora, para o desenvolvimento investigativo, para a investigação me parece que hum, há um elemento de impossibilidade aqui e que mais bem talvez que sabemos trabalhar na construção de aprofundamentos do, dos nossos conhecimentos sobre a lógica, as lógicas disciplinares do que propriamente, é, é, digamos assim, privilegiar uma lógica abarcadora, generalista e que é, desconsidera a lógica própria daquele objeto de investigação mas isso também não resolve o nosso problema, né? Porque é possível que muitas vezes estejamos sobre o mesmo teto, como aqui estamos, estejamos sobre o mesmo departamento, falemos coisas é, é, que sequer compreendemos o que o outro está dizendo. Né? Se passa isso frequentemente. Assim como os colegas disseram que o disse no título da pesquisa que eu submeti, o projeto de investigação, não tinha nada a ver com a educação física. Eu, quando dei um trabalho dos colegas de, de treinamento esportivo, também ignoro solenemente muitas coisas. E como fazemos para podermos construir isso que eu chamei de uma... de ao menos uma cultura humana, se não dialogamos. Se quando falamos, é, nomeamos coisas completamente distintas. Não sei, um pouco por aí... Bueno, no vamos con el salto todavía. Bueno, comenzando con la pregunta relacionada con la extensión. Quiero decir que me alegra mucho que me haga esa pregunta. Eh, no quise incluir el tema extensión acá por varios motivos, también por no ampliar necesariamente la charla. Me ha costado un poco entender el concepto extensión, eh, al menos acá, en lo de la... Desarrollándose, pero creo que ya lo he entendido mejor y creo que eh, con mi comprensión del concepto discrepo de cómo lo entienden otras personas. No es ninguna connotación negativa, mucho menos. En España, en la Universidad de Zanondra, había un vicerrectorado de extensión universitaria. Por tanto, cuando se me hablaba de extensión acá, bueno empecé a pensar en lo que era extensión universitaria allá y justamente se dice rectorado que aúna diferentes grupos, eh, actividades, etc., el aula de danza, el coro de la universidad, etc., todo eso está abierto a la sociedad, hacen cosas con la sociedad o hacen cosas para la sociedad, el, el, el coro va a eventos, etc., y yo lo empecé a entender así acá, pero luego me di cuenta de que no, que acá hay toda la universidad en la que... presta a la sociedad para, digamos, de alguna manera devolver eh, lo que le está dando ¿no? la universidad gratuita. Pero he hablado con gente que tiene bastante más experiencia en investigación y extensión que yo y demás de, de Latinoamérica y realmente me hablan de que eh, la extensión debería ser el último paso del proceso. El último paso no significa que sea el peor ni mal ni nada por el estilo, sino que transcurrido el camino de eh, formarse a través de la enseñanza, que ¿no? es en una de las funciones necesarias, investigar para avanzar, promover todos esos conocimientos generados nuevos, aplicarlos a través de la extensión, que además no deja de ser un aspecto de retroalimentación de la investigación, porque la propia extensión nos va a permitir eh, ver cómo la implementación de esos programas de, son llevadas a cabo y por tanto genera una información muy interesante para poder avanzar y mejorar esos programas en definitiva ¿no? y además yo lo entiendo como algo eh, que se interconecta ¿eh? de hecho, yo lo digo muchas veces, el laboratorio como tal está creado con ese fin con el fin de abarcar las tres funciones universitarias, ahí vemos alguna imagen nuestros estudiantes haciendo prácticas en el laboratorio, todavía hemos podido implementar mucho mucho menos de lo que me gustaría nuestros estudiantes pudiendo desarrollar investigación y pudiendo también desarrollar cuestiones de extensión ¿no? Pero acá veo que muchas veces se empieza por la extensión se plantea como vamos a la sociedad ya sin saber brevemente cómo eso ha funcionado así, alegremente eh, como si nos vamos a la guerra sin armas ninguna, ¿no? Venga, ahí. Entonces, eh, un poco es la, la, la cosa que yo veo ahí, y bueno, hemos colaborado en algunos proyectos de extensión, y eh, él lo sabe, pero quiero uh, abrirlo, que me parece que el, la investigación en estos proyectos de extensión, hay una cuestión muy importante que va a aportar, es la metodología. Porque la extensión, bueno, extensión no, cualquier proyecto que llevamos a cabo que no tiene un componente eh, científico de claro, hablo de método científico detrás, pues no garantiza un control de las variables. Pone en marcha las cosas y bueno, luego los chiquines de la escuela de fútbol se lo pasan genial, sí, pero ha sido por el fútbol, ha sido porque el grupito que se ha juntado, ha sido porque hay amigo ya antes, ha sido? no lo no hemos medido, bueno, entonces no podemos decir que ha sido el fútbol. Igual si le ponemos hamburgo también hubiese sido, me explico. Entonces, eh, eh, lo que me parece que puede estar aportando como interesante a la extensión, y como yo lo veo, es justamente ese, eh, esa ayuda metodológica, de control de las variables, etcétera, etcétera, que puede hacer una extensión de más calidad, a mi opinión. Y luego, conectando con la, la otra pregunta, la interdisciplina, me parece que justamente la extensión es un espacio en el que puede eh, o no puede, tiene cabida la interdisciplina la entiendo como diferentes miradores sobre algo, en definitiva. El problema es que eh, cuando vemos eh, totalmente, de manera totalmente distinta el cuerpo, acá en esta casa, para no irnos afuera, para no a lo físico de los otros, que para, obviamente lo miran de manera distinta, cuando lo vemos de manera distinta, pero queremos que la única manera que, en la que se vea en la nuestra entonces no hay diálogo ninguno para poder llegar a mejorar aquello que tenemos delante del cuerpo o lo que se hace con el cuerpo por tanto me parece que eh, justamente una cosa bastante importante es eh, poder eh, poner esas miradas en conjunto para eh, desarrollar cosas interesantes yo tengo experiencia en eso, estamos desarrollando un proyecto eh, de observatorio del fútbol infantil que es, eh, con la, la concesionaria de extensión y identidad en el medio y que, que eh, tenemos debates bastante intensos, de, de, lo, lo hago público para que no quede sola interna, bastante intensos, pero con la alegría, por mi parte, por lo menos, y pienso que los demás también, de que está eh, aportando y que está ayudando a que justamente esas diferentes miradas sobre lo mismo que tenemos delante haga que tengamos un proyecto mucho mejor. ¿Tá? El tiempo pasa. Bien, la idea yo también me había anotado preguntas, pero la idea es hacer una última ronda porque si no nos agradecemos la brevedad de la pregunta y la brevedad de la respuesta, así que la parte más disfrutada son las pausas, siempre una pausa para ir a, de, de, de para ir a de, de, Entonces hacemos, ¿quiénes son los que querían? Porque creo que ahí también había Cecilia. Entonces hacemos, son cuatro, entonces hacemos cuatro y, y pasamos. Son cuatro. Cuatro. <risa> <risa> <risa> <risa> eh, bueno, entonces eh, pues muy breve. Pastor Javier, una pregunta en el sentido de la duda. En nuestra exposición hemos manifestado varias veces, de distintas maneras, que por investigaciones investigación en ciertos temas, en Uruguay o en el centro, de Estados Unidos, en ciertos temas, estaba haciendo todo bien, y demás. Este es como un, un subtexto o sea, permanente en mi exposición. ¿Te referís que, específicamente a la investigación? El área en que vos te, te ocupás, digamos, de más curar la visibilidad, y demás, o te referís, por ejemplo, también al de estudio de diseños culturales y demás, pensando en ah, ese decimos, el decimoséptimo encuentro de educación física, entonces me resultaba raro escucharme lo que dice tan tierra razada, digo, sino que por las cosas que escuchaba, y por lo que que yo no soy especialista en educación física porque tengo otra formación, pero me sorprendió pues, mucho el subtexto probablemente de tu presentación. Decís, pues, no, ¿cuál es decir, específicamente en los elementos digamos una de las áreas en las que puede manifestarse la educación física, pero no la única o decís ¿es que tiene educación física y puede tener el sexo. Es me elemento que llamó. Y un poco una pregunta, pero así es lo que hacía el, el compañero, le un poco la misma pregunta, pero no para Jackson, sino para la otra para, para joven. Para, para, para... Eh, me cuesta también entenderlo en el sentido práctico, en el sentido de la práctica de este tipo de investigaciones, si no tiene una reflexión profunda, por ejemplo, sobre los diseños curriculares o sobre con su forma en técnico, en por en vole, etc. en Uruguay. Porque esas es mejoras en el rendimiento, que lo puede hacer en el deporte, o esas mejoras en la práctica, la enseñanza y la educación física, no se pueden hacer en el vacío y e ir ahí como sin armas posteriormente, no sé, en el tiene un reciente. Si uno no piensa cómo se forman, cómo son los diseños culturales, ahí había toda una dimensión de investigación que sería mucho más fundamental de lo que me y aparece en el texto. Probablemente yo no lo haya entendido, digamos que tiene un ayunción, pero si no, no consigo entender la utilidad práctica de algo que produce conocimiento, sin duda, permite el desarrollo de la carrera de investigación personal o grupal, de laboratorios y de la institucionalización de la investigación, pero no parece tener consecuencias prácticas en el sentido enfático en la manera en que se enseña la educación sino niña como es el centro de ¿Ah? profesión y para eso la cuestión interesante de la exposición puede ser muy breve y tal vez es pues, una cosa más compleja pero en algún punto de vista, no, sería, no es problemático el concepto de identidad para lo mismo que el, vos estabas planteando en este sentido que identidad implica cierta igualación consigo mismo cierta cosa que es técnica a sí mismo o equivalente a, a sí mismo y al mismo tiempo explica cierta lógica si uno quiere, desde el punto de vista más subjetivo, la ¿no? o sea, manera. Lo que es idéntico a sí mismo es más el sujeto que el objeto. Cuando vos planteabas justamente lo contrario, la realidad del objeto, y si entonces, insisto, como pregunta, ¿no? si el concepto de identidad no nos obliga a, a plantear una serie de preguntas que son complejas, cuando podemos preguntarnos más cuál es el objetivo profesional o de educación, que vos planteabas. Para ser real e se tem, ser o objeto que você retirar, o qual é o modo que você retirar isso, antes que, a veces, de estabelecer um nível, e esse problema de você fica sempre que o outro tem que ser o Boa noite a todos e a Me chamo Lisandra, sou professora da Universidade Federal Fluminense e eu gostaria de fazer dois diálogos. O primeiro com o Carlos, penso que num momento tão difícil né, e inclusive dentro da área acadêmica, mas não só ela, em que todas as questões são tentadas tirar um contexto histórico e um contexto social, essas dualidades né, apresentadas por ti são tomadas por nós, professores das universidades brasileiras, que defendemos uma universidade pública, gratuita, de qualidade, com contradições que, dialeticamente, precisam ser aproximadas para que haja um funcionamento do ensino, da pesquisa e da extensão. E, principalmente, em termos de ensino, pesquisa e extensão, temos uma luta, e que é uma conquista histórica dos professores, de aproximação desses três e, inclusive, um tratamento como princípio do tripé da nossa Universidade Pública Brasileira. Né? Então, eu queria dialogar nesse sentido. E, da fala do Jason, eu concordo com uma porção dela, uma porção dos autores explícitos e dos implícitos, outros discordam, mas eu gostaria de dialogar um pouquinho contigo. No Brasil, nós temos também uma luta que é histórica, que é por uma formação universitária de um currículo ampliado, e não um currículo dividido entre bacharelado e licenciatura que foi uma derrota que nós tivemos em 2004. Então, quando tu tratas o professor para o professor de escola e o treinador para o treinador esportivo, me inquieta, porque é, faz parte desse processo e reafirma essa derrota histórica que nós tivemos lá em 2004. Eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre isso. Eh, breve para para Jason. No. Yo pensaba que iba a haber otra otra ronda y en, en función de lo que contestadas por ahí tenía otra pregunta. Voy a hacer las dos puntas porque eh, no no va a haber otras. Eh, no entendí bien, pero seguramente por problemas de, de idioma. Eh, tu referencia a la educación física como tecnología y como tecnociencia, no entendí si, si era una ironía, si, si era una ironía, si, si era una, una un modo circunstancial en que estamos tratando a la educación física o si era una cosa más eh, ontológica, si se quiere más más del ser de la educación. Y después, en general, un poco para los tres, eh, quizás una sensación, pero la voy a transformar en pregunta: ¿no estamos debatiendo algo que, que de algún modo, a, a mí por lo menos me refiere como al renacimiento? ¿no? Si, eh, el, el, el problema del cual la ciencia galileana salió por la vía de la unidad estamos volviendo a discutir como una diversidad que de algún modo la ciencia bueno, clásica y luego la, la moderna si la tomamos de Einstein ha resuelto por, por la vía de la, de la unidad inclusive, por ejemplo con la búsqueda de la teoría M a nivel de la física o con la búsqueda de una unificación teórica que permita, por otro lado, eh, trabajar toda la diversidad efectiva de las prácticas reales. Por momentos, quisiera saber si esa es... si, si, si tienen esta sensación. Si no estamos en un momento de... De tratamiento demasiado imaginario, de, de, de demasiado fenoménico, de, de todos los problemas que aquejan a la, a la educación física, corporal, ciencias del deporte, pónganle ustedes el nombre que quieran que lo llame corporal. Eh, eh, pero eh, tengo como la sensación de que no podemos pasar de un cierto nivel. Eh, imaginario o fenoménico que nos lleva todo el tiempo a, a, a querer como abarcar todo de esta manera y no tratar de hacer reducciones lógicas que nos lleven a dominar ese cambio no, no, pero es una pregunta ¿eh? o sea pasen por arriba y esas no sé quién quién Thank